Y quién el villano en esta pelea entre Oakley y el dueño Repasemos tres de las peleas más emblemáticas de Charles Oakley ah. Y miren que tuvo varias Esta con Charles Barkley Estos dos no se querían nada y eso quedó de manifiesto en este juego de pretemporada, además, entre Knicks y Rockets en el lejano 96. Pretemporada y vean cómo se caldearon los ánimos. Claro que Charles Barkley tampoco era ninguna perita en dulce, así es que los dos jugadores muy explosivos. Rápidamente Chog lo ataca, el derechazo vamos a ponernos a narrar boxalitas. No, es Esos pesados, además, ¿no? Además, sí, señor, más de 120 kilos. Y está con Shaver McDaniel, después de una falta, empiezan los golpes Ópala. en un duelo. Entre Nix y Sonics y realmente hubo aquí golpes directos al rostro, puñetazos, agarrones, mordidas, ¿qué más hubo de todo aquí? Sí, pero me tarda el referee, ¿no?, en llegar, se nota que van a empezar a, a pelear y pudo haber reaccionado antes, pero, pero ya llegó cuando ya estaban enganchados. Qué bueno que refere, y parece que si fuera de boxeo, sí, la boxeo de la UFC, tardó. creo que no tendría mucho, mucho trabajo. Y luego con el que andaba McDaniel, no lo podían ni siquiera quitar. Pensaba que le iba a morder la oreja, ¿eh? Era conocido, ¿verdad? Y la número uno, Paul Mokesky, en el 1987, Bulls frente a Box, tras una falta, golpea de esta ¡Opala! forma. Amo no a usted de vista la mano derecha. Le rompió la nariz y por eso le quedó como la del señor González. <risa> ¿Qué pasó, Dani? No, ve nada más la furia de Charles Oakley. Es una falta, ni, ni siquiera flagrante. Y nada más se prende luego, luego. Ahí, manita en el rostro. Y vámonos directamente a la nariz. Se la rompió. Ahí está, genio y figura hasta la sepultura Charles Oakley.